Campestre. La Rinconada tiene su día campestre y para todos nosotros el próximo 19. Cuencas premiadas, un show también y Juegos Populares mañana en La Rinconada. Está toda la comunidad invitada. El Club de Guaso Santa Hermosina, del sector La Rinconada. Un lugar de hermosos parajes que nos está invitando para mañana a participar del Día Campestre. Aplaudimos y agradecemos la presencia del Club de Guasos Santa Hermosina y de todos los guasos que han tomado parte en este acto oficial de desfile de Bolañía 2013. Autoridades presentes, al público asistente, muchas gracias por su participación.